Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión entramos a analizar las herramientas dedicadas a eh, la edición de eh, bordes o de aristas ¿vale? eh, Si entramos en el modo de edición Aquí en Edge se despliegan todas las eh, herramientas que vamos a analizar en este vídeo ahora ¿Vale? Gran parte de ellas ya las hemos visto en vídeos anteriores, con lo cual, como os vengo diciendo, no voy a profundizar en ellas, voy a pasar sobre ellas y las voy a dar por explicadas. ¿De acuerdo? Extrude Edges, ¿vale? Es extruir, eh, lo hemos visto. Eh, bevel Edges, control B, también lo hemos visto, es esta herramienta que tenemos aquí. Y Bridge Edge Loops. Es la primera de las herramientas que vamos a entrar a analizar. Bridge Loops eh, lo que hace es eh, unir aristas creando caras nuevas. ¿vale? Para que lo veamos, voy a tomar este cubo, lo voy a subdividir. Así, más o menos. Y así, ¿vale? con unos Edge Loops. Y lo que voy a hacer es quitarle estas caras de aquí de caras, ahí no se ha puesto las teclas, un segundito, cosa más rara, el día que ponga las teclas antes de empezar a grabar el vídeo va a ser alucinante, bien, voy a seleccionar estas caras de aquí, las voy a eliminar, vale, y lo vamos a dejar de esta manera, bien, Bridges Loops lo que nos va a permitir es crear un puente, Bridges puente, entre dos aristas, Siempre dentro de la misma geometría, de la misma malla que corresponden al mismo objeto. Es decir, tiene que ser los datos de objeto de un determinado objeto. No puedo unir eh, aristas de un objeto con aristas de otro. ¿De acuerdo? Para ello, previamente tendría que hacer una unión. Bien. Si yo selecciono la herramienta ahora y le doy aquí, Bridges Loops, genera una cara nueva y lo une. Pero no solo queda ahí, voy a deshacer. Si yo selecciono todo el, el loop de aristas y le vuelvo a dar, unir a todas, ¿de acuerdo? Y no solo ha unido esta arista con esta arista, sino esta, que era limítrofe, también ha generado una, una unión. Para que lo veamos, voy a seleccionar esa arista y si tiro de ella, veis que está unida, ¿Vale? Esa es la funcionalidad de esta herramienta. Nos puede venir bien en determinados momentos cuando tenemos eh, que unir eh, geometría pues, por alguna circunstancia, por el modo que estamos eh, desarrollando nuestra, nuestro eh, desarrollo, nuestro proyecto, pues a lo mejor nos puede interesar en un momento dado utilizar esta herramienta para ir uniendo de esta manera las diferentes aristas generando caras nuevas, ¿vale? La siguiente herramienta que vamos a ver es screw esta herramienta de aquí, que viene traducida al español como enroscar, ¿vale? eh, Lo que nos va a permitir es realizar la misma funcionalidad que un eh, modificador que tenemos dentro de Blender con el mismo nombre. Eh, es ideal para generar, por ejemplo, muelles, eh, la forma de un muelle en espiral, ¿vale? O eh, por ejemplo, la de un tornillo, la rosca de un tornillo, o cosas así similares, una rampa de un parking, por ejemplo, que va bajando, haciendo, eh, enroscándose, ¿vale? ¿Cómo funciona esta herramienta? Bien, lo voy a explicar un poquito por encima, voy a eliminar este cubo, ¿vale? nos vamos a poner una vista ortogonal, frontal, y aquí lo que voy a hacer ahora es añadir un plano, O mejor vamos a añadir un círculo lo voy a eh, le voy a quitar vértices le voy a dejar en seis vértices ¿vale? lo voy a rotar en x 90 grados y lo voy a rotar en, en y eh, 90 grados de esta manera me dejo este vértice aquí en este lado que es lo que me interesa bien ahora eh, lo voy a mover en X lo vamos a mover menos 1, tenerlo en esa posición. Y voy a entrar en el modo de edición. Voy a seleccionar toda esta parte de aquí. Con, de esta manera elimino esos vértices y me voy a quedar solo con estos. ¿Vale? Podría incluso. Eh, hacer que estos vértices estén un poco más cerca, los voy a mover en G, X, 5, estén así un poco más marcados, vale, y, y os explico la herramienta, porque he hecho todo esto, bueno, a ver, eh, os he comentado que lo que hace es como una espiral, de acuerdo, va a tomar como referencia la altura que tenemos aquí para realizar esa espiral, y eh, de tal manera de que va a, cuando haga una vuelta completa, este, el equivalente a este vértice, cuando termine la vuelta, va a coincidir con este vértice de aquí y lo va a fusionar, ¿vale? Y, y va a ir creciendo. Eso sí lo hace hacia arriba. Y si lo hace hacia abajo, pues será el equivalente a este vértice, lo fusionará con este e irá hacia abajo, ¿vale? Para que lo veamos, voy a seleccionar todos los vértices, voy a dar aquí a Edge, Screw y fijaros, bueno, ya eh, había hecho alguna prueba, le había puesto cuatro giros, ¿vale? Y esto es lo que nos está dando, ¿vale? Esta es eh, la rotación que está haciendo y estos vértices de aquí están unidos, ¿vale? Ah, no no están unidos, con lo cual nos tocaría hacer un, no seleccionar sé, todo, un merge y by distance, y aquí abajo fijaros, ha unido 28 vértices, vale, ahora ya está todo unido, vale, y ya tendríamos una, una geometría toda unida, de esta manera, de acuerdo, bueno, eh, Sería, podríamos hacer como una caracola. Si en lugar de, de estar los vértices, voy a ir deshaciendo para explicaros esto. Bien, me vuelvo a poner en la vista frontal. Si en lugar de estar los vértices así, eh, lo que hago es mover este vértice No sé si esto va a funcionar. A ver. script No, te voy seleccionar todos. script vale. Fijaros. Va descendiendo según va bajando. Vale. Y va haciendo pues una caracola. Si hago la inclinación más pronunciada. Pues irá descendiendo de una forma más pronunciada. Aquí en las eh, opciones de la última acción realizada. Yo puedo controlar que esto eh, sea fijaros en el eje y puedo hacer que sea más grande o más pequeño vale en el eje X exactamente igual vale manipularía esto de acuerdo y en el eje Z eh, manipularía la dirección vale no tiene mayor relevancia en este caso si os vais al manual, en el manual de Blender lo que utiliza es una circunferencia, entre otros ejemplos, ¿vale? una circunferencia y añade una, una arista al lado, ¿vale? que en altura es mayor que la circunferencia. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir generar la, el, el screw de un muelle y en la parte central haría como una especie de cilindro. Luego el cilindro lo podríamos eliminar y nos quedaríamos con, con el, el muelle. Si lo que nos interesa es hacer un muelle utilizando esta herramienta. ¿Vale? Como os comentaba, eh, existe un modificador eh, que, que se denomina Screw y nos eh, realiza las mismas funciones. Tal vez con la herramienta de menú tengamos eh, alguna ventaja. De hecho, echad un vistazo al manual, es muy extensa esta parte del, de sobre esta herramienta, vale, la teoría sobre esta herramienta eh, y tiene alguna ventajilla. ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir porque si no me entretengo con esto y no os explico el resto de opciones y si hay más cosas. Subdivide es la siguiente opción, lo que nos va a permitir, ya lo habéis visto en infinidad de vídeos, es subdividir la, las aristas. En tantas veces como nos interese. Para verlo. Voy a eliminar esto. Vamos a crear un cubo. Lo he hecho hace un momento. Lo habéis visto. Bueno, lo he hecho con, con Edge Loops. Pero bueno, lo vamos a hacer aquí. Entro en modo de aristas. Y, lo, y como están todas las aristas seleccionadas. Va a dividir todas. Si, si solo me interesa eh, subdividir algunas. Pues eh, la que elija. Será la que subdivida. Si solo elijo una. Al realizar la subdivisión. Fijaros, genera un, un vértice entre medias, yo puedo aquí seleccionar que sean más, ¿vale? Dos, tres, los que sean necesarios, ¿vale? Pero ya me está generando un engón, ¿vale? Ahora bien, si yo lo que hago es seleccionar dos aristas paralelas y digo que me subdivida la geometría, las va a unir justo por donde ha hecho la subdivisión de cada eh, arista, ¿vale? Y las une de esta manera. Aquí en la última acción realizada podríamos eh, pedir que eh, cree en GONS si es necesario, ¿vale? Y el modo en el que queremos que genere los quads, si queremos que genere quads o tris, ¿vale? Si selecciono, vamos a deshacer, si selecciono estas dos aristas... Y le digo que la subdivida no debería de generarme, me genera un tree. ¿vale? Subdivida aquí a la mitad, subdivida aquí a la mitad y une las, las subdivisiones y genera un tree. ¿vale? Todo esto viene explicado, las diferentes posibilidades que hay en el manual. Vuelvo nuevamente a referenciaros a él. Esta parte está bastante bien explicada y tiene un montón de ejemplos en los que podremos crear eh, diferentes eh, subdivisiones con diferentes resultados según nos convenga. ¿De acuerdo? Voy a seguir adelante. Subdivide Edge Ring, ¿vale? Lo que hace es subdividir un anillo de aristas. Si yo selecciono un anillo, ¿vale? Viene a ser lo mismo de antes. Tengo aquí Edge, Subdivide Edge Ring y lo subdivide. Ha hecho 10 subdivisiones. Pero le puedo decir que haga una nada más. ¿Vale? Y lo que hace es unirlas todas. ¿Lo veis? Es lo mismo. ¿va? Tendría el mismo efecto. que si en lugar de utilizar esa herramienta. Utilizo subdivide. ¿Vale? Y si le pongo 10. Haría las 10 divisiones que ha hecho antes. ¿De acuerdo? La siguiente herramienta que tenemos es un subdivide, esto lo que hace es revertir una subdivisión, ¿vale? entonces voy al modo de objeto, voy a deshacer, a quitarle ese loop ¿vale? y voy al modo de objeto, bien en el modo de objeto lo que voy a hacer es pulsar control 2, esto genera una, eh, añade un modificador de subdivisión le voy a poner dos niveles de subdivisión y voy a aplicar este modificador de tal manera que nuestro cubo queda así subdividido. Bien, si yo entro en el modo de edición, selecciono toda la geometría y le digo un subdivide, diréis uy, no es la misma, no ha hecho la misma, eh, no, ha rever, no lo ha revertido, no ha recuperado la geometría. Bueno, aquí en interacciones, si yo le incremento una interacción más. Y otra, veis que finalmente acabó recuperando la forma original de nuestro cubo, ¿de acuerdo? Y de esta manera eh, revertimos la subdivisión, ¿vale? A continuación tenemos el Rotate Edge en el eh, sentido de las agujas del reloj y en el contrasentido de las agujas del reloj. ¿Vale? Eh, esto para poderlo explicar, lo que voy a hacer es eh, vamos a subdividir esto. Voy a hacer unos loops aquí. ¿vale? Y otros por aquí. ¿Vale? Bien, lo que eh, hace esto es toma una arista o un grupo de aristas que hayamos seleccionado y las va a ir girando eh, según le vayamos indicando, ¿vale? no va a deformar la geometría al girarlas, sino que va a buscar el siguiente vértice o el punto medio entre dos vértices dentro de una arista para realizar, no, va a buscar los vértices, Perdonar. Va a buscar cada vértice para ir realizando el giro. Si yo selecciono esta arista, ¿vale? En la parte superior, el siguiente vértice está aquí. En la parte inferior, siguiendo ese, ese giro, ¿vale? En la parte inferior, el siguiente vértice está aquí. Es decir, hará una línea así, ¿vale? Y luego, si le vuelvo a dar en el mismo sentido, girará más así, ¿vale? Y volverá a hacer una diagonal, pero invertida. Irá de aquí. Aquí y se lo vuelvo a girar irá de aquí a aquí de acuerdo vamos a verlo le hago aquí en el sentido de las agujas del reloj fijaros la gira de esa manera vale como os digo no deforma la geometría no no la no no gira todo simplemente utiliza los siguientes vértices que hay es como si disolviera esa arista y generara una arista nueva entre los siguientes vértices vale le vuelvo a dar, eh, aquí, la invertirá como os he explicado. Y si le vuelvo a dar, recuperará la posición original. Realmente no la ha recuperado, ahora ha girado 180 grados. Es decir, si estaba así, ahora está así. ¿Vale? Y tendría que volver a terminar el giro para que recuperara su posición original. Pero aquí, bueno, a fin de cuentas no tiene sentido. vale Hemos recuperado la posición original de la, de la arista, que es lo que nos interesa. Y si tomo la otra opción, pues en lugar de girar en el sentido de las hojas del reloj, girará en sentido contrario. ¿vale? Edge Crease. El crease lo estuvimos viendo con los eh, vértices. Y aquí es más de lo mismo, ¿vale? Si yo tomo una geometría, vamos a deshacer. Tener nuestro cubo limpio, ¿vale? Yo tengo esta geometría, la subdivido, control 2, ¿vale? Y entro en el modo de edición y selecciono esta arista de aquí, ¿vale? Si le aplico un edge crease, que lo tenemos aquí, que el atajo de teclado es shift E, ¿vale? Moviendo el ratón hacia arriba, hacia abajo, pues haré que ese crease sea más pronunciado o menos pronunciado. ¿Vale? Lo mismo puedo hacer con el resto de aristas. Hemos dicho que el atajo de teclado era Shift-E. Y fijaros. ¿Veis? Esto es con el crease. ¿vale? Ya os comenté en su momento que no era la opción que más me entusiasmaba para trabajar con ella, pero es una herramienta que tenemos ahí, tiene su utilidad, y si en un momento determinado eh, nos puede solventar la papeleta, pues oye, bienvenida sea, ¿vale? Edge Bevel Weight, este, esta herramienta, está eh, compaginada con, con un modificador de Bevel, ¿vale? Voy a quitar este, vamos a, a deshacer. ¿Vale? y vamos a poner un modificador Bevel aquí. Si os fijáis, el modificador Bevel lo que hace es eh, generar biseles en todas las aristas, ¿vale? Yo aquí... Puedo hacer que este bisel sea menos pronunciado, por ejemplo, así, 0,3, ¿vale? Y puedo seleccionar el número de segmentos que tengo, que quiero, ¿vale? Bien, ¿en qué consiste la herramienta? La herramienta eh, lo que nos va a permitir es eh, que determinados biseles queden marcados y otros no. ¿Vale? es aquí, en lugar de tener esta opción en ángulo, tendríamos que tenerlo en weight ¿vale? que es eh, influencia, de acuerdo ahora como veis ha desaparecido todo si yo selecciono por ejemplo estas caras de aquí arriba y le digo que quiero un edge bevel weight ¿vale? y muevo el ratón, fijaros que consigo que el bevel en esa zona quede marcado, mientras que en el resto no ha quedado marcado, ¿de acuerdo? Aquí en la última acción realizada puedo controlar el factor con el que quiero que quede ese bevel marcado, ¿de acuerdo? Si me vengo al modo de edición, o sea, al modo de objeto, veis que aquí está el bevel con la opción que teníamos con dos segmentos, etcétera, ¿Vale? Pero el resto de la figura no tiene ningún biselado hecho. ¿De acuerdo? Ahora bien, si en lugar de estar así, está en ángulo como estaba, toda la figura está biselada. ¿Vale? Bien. Vamos a la siguiente herramienta. Vamos a deshacer esto. Voy a quitar el bebel. Y seguimos viendo. Bien, estas opciones que tenemos aquí eh, para marcar costuras, ¿vale? Mark Shim es marcar costura y Clear Shim es eh, eliminar costura. Las costuras las vamos a ver cuando entre a analizar este menú de aquí, de las UVs, ¿vale? Eh, lo que hace una costura es simplemente marcar un punto por donde... Eh, se va a separar la geometría a la hora de hacer la descomposición en UVs, ¿vale? Creo que en un vídeo anterior ya os estuve explicando un poquito qué eran esto de las UVs y en el vídeo que quiero preparar con este menú ya, vamos a entrar en profundidad sobre ello y os voy a explicar bien lo que es esto y en qué consiste, ¿vale? Quedaros con que simplemente aquí en Edge tenemos las herramientas que nos van a permitir realizar esa selección de qué aristas vamos a utilizar para realizar el despliegue de nuestra geometría. ¿Vale? La siguiente opción que tenemos es Mark Sharp y Clear Sharp. Esto lo que nos va a permitir es hacer determinadas aristas que queden marcadas o no lo queden. Eh, cuando realizamos eh, un Shade Smooth y lo compaginamos con un, eh, una eh, corrección de las normales. ¿vale? Para que veáis un ejemplo, voy a tomar por ejemplo esta cara, la voy a extruir, ¿vale? la voy a escalar y la voy a dejar así. ¿vale? Si salgo al modo de objeto y hago un Shade Smooth aquí, se suaviza toda la geometría. Y si me vengo aquí a las normales y le digo que haga un auto smooth con 30 grados, me va a dejar definida la forma. Pero fijaros que aquí la, la, la arista que está circundando esta parte de, de la geometría no se, no se ve. ¿vale? Y a mí a lo mejor me puede interesar que se vea. Entonces, entrando en el modo de objeto, yo puedo seleccionar la arista o bien todo el look de aristas si así lo quiero. vale Y con eh, la opción mark sharp cuando salgo al modo de objeto fijaros que ahora queda definida esa arista vale insisto puede ser todo el look completo o solo las aristas que nos interesen ¿vale? así que esa sería la funcionalidad que tiene esta opción voy a ir deshaciendo vamos a recuperar nuestro cubo y os sigo explicando cosas Esto de Mark Sharp From Vértices es lo mismo, ¿vale? Pero desde los vértices. Y ya las opciones que quedan, bueno, tengo yo un addon eh, incluido, pero bueno, no, no vienen al caso. Con esto hemos visto todo el menú, creo. No, no nos hemos saltado nada, ¿no? Sí, nos hemos saltado esta parte de aquí. Eh, edge Slide lo que hace es desplazar un, una arista, eh, a lo largo de, esto lo hemos visto, mirad, vamos a hacer una subdivisión aquí, si yo tomo esta arista y hago un edge slide, lo que va a hacer es desplazarla a lo largo de estas dos aristas, allá donde me interese hacerlo, ¿Vale? esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando utilizamos el loop cut, la herramienta loop cut, este desplazamiento ¿vale? es el que haría, ¿Lo puedo hacer con una arista o lo puedo hacer con todas. ¿Vale? Si yo selecciono esto y hago GG, por ejemplo, haría ese desplazamiento que os indico. ¿Vale? O bien, con la propia herramienta, Edge Slide, puedo moverla, como os he de acuerdo. Luego tenemos LoopCut and Slide, que es la herramienta de Loop cut con el slide incluido, control R. La acabamos de ver hace un momento que os la he mostrado. Vale. Y offset edge slide con shift control R. Este offset, esto lo que hace es shift control R. La hemos visto también. Genera eh, a ambos lados de la, del loop de aristas que tengo seleccionado. Me genera aristas nuevas y me va a permitir separarlas equidistantemente de un lado. Hacia un lado y hacia el otro. Vale. Para hacer eh, loops de soporte tal vez no es la mejor opción, pero sí, por ejemplo, si lo que queremos después es hacer cosas como esta. Vale. Bien, y yo creo que ya hemos visto todo. Ahora sí hemos visto todo. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.